Vamos a tener un repaso de los artículos y los sustantivos. Los sustantivos primero. Un sustantivo normalmente es masculino si termina en o. Pero cuidado con las excepciones. El problema, el mapa, el tema termina con a pero es masculino un sustantivo es masculino si refiere a un hombre por ejemplo el papá el hermano el maestro el presidente también es masculino si termina en aje or o vocal con tilde por ejemplo el equipaje, el conquistador, el café. Ahora vamos a ver los sustantivos femeninos. Un sustantivo normalmente es femenino si termina en A. Pero otra vez, cuidado con las excepciones. La foto, la moto, la mano. También un sustantivo es femenino si refiere a una mujer. La mamá, la hermana, la profesora. También es femenino si termina en sion, sion, hombre o la letra de. Por ejemplo, la composición, la visión, la costumbre, la pared. Vamos a mirar ahora los artículos usamos los artículos definidos para hablar de algo específico y estos son los artículos definidos el la los las vemos el y la singular los y las plural usamos los artículos indefinidos para hablar de algo no definido. Un, una, unos, unas. Tenemos aquí singular, unos, unas, plural. Aquí vamos a ver en el cuadro los artículos pueden ser masculino o femenino. También pueden ser singular o plural y también definidos o indefinidos. Y aquí tenemos la lista de los artículos definidos el, los, la, las y los artículos indefinidos un, unos, una, unas. Vamos a ver unos ejemplos. Tenemos el viaje los viajes estos son artículos definidos y vemos singular y plural ahora vamos a ver el artículo indefinido un viaje unos viajes el pasaporte los pasaportes un pasaporte unos pasaportes el teléfono los teléfonos un teléfono unos teléfonos el avión los aviones un avión unos aviones el cuaderno los cuadernos. Un cuaderno, unos cuadernos. La escuela, las escuelas. Una escuela, unas escuelas. La nación, las naciones. Una nación, unas naciones la ciudad las ciudades una ciudad unas ciudades la maleta las maletas una maleta unas maletas la llave las llaves una llave unas llaves Ahora, vamos a practicar.